Marco yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Estamos trabajando para comer Y yo trabajo pa' comerte Me saco los lentes Sé que no quiero ver yeah. Pero siempre quiero verte Lo ando escalando la pared para sacar peles ¿Quién cuando el mal cocaína que canta y que se cree en Y están tan, tan equivocados, eh. Como un deportista no más por lo que entrenes Sino por cómo entrenes Siento entreme de mucha mierda A la topa me escondió, que se tope con quien creen es el cráneo, un niño que es un sicario Tanta mierda es necesaria, tanto daño necesario Es que no tengo ni horario, eh, Me acuesto a las seis, desperto a las tres para ir al baño Si por lo menos me vaya de estos despertar, despertar dibujado con crayas Siento culpable hasta cuando la parte te la rayo este niño que yo solo estoy recalcando mi fallo Innecesario, probablemente vas a ser más fuerte y después puedo estar lleno de estallos algo que ahora no estudio, me sea mi papá y mi mamá Y gracias a él ella me parió Estamos trabajando pa' comer Y yo trabajo para comerte Me saco los lentes es que no quiero verte yeah. Pero siempre quiero verte Lo ando escalando La pared para sacar pele. Tengo gente mierda escalándose de mis pene, Me fumé tanto el cigarro Que los labios me los quemé Me mono mutuamente si es que yeah. Solo si es que tú quieres, Marco Solo si es que tú quieres